Hijo, ¿Perdón? ¿Perdón? Hijo, Dolor, llanto, desesperación, incertidumbre Un panorama desgarrador viven familiares de los jóvenes desaparecidos En una embarcación que salió con destino a Puerto Rico Entre ellos hay uno que es sobrino mío le pedimos ayuda a las autoridades para que hagan algo, son jóvenes que todavía tienen un, un camino hacia adelante muy ejemplar, sin problemas en parte. Le pedimos a las autoridades que hagan algo rápido porque se están agotando el tiempo. Waldi Serrano, alias Papaito, de 28 años, Eduard Reyes, de 36, David Alberto Rodríguez, de 19 años, otro identificado como Pablo, de 28 años, Willy Ventura Concepción, de 33, este último sobreviviente. Narra lo sucedido en la travesía que inició el lunes 20 de julio cuando los 12 tripulantes salieron en busca de una nueva vida. Éramos 17 encontramos que, ten, que que había demasiadas personas y desmontamos cinco, entonces salimos 12, entonces yo no vi cuando ya a las 8, como a las 8 y 15 por ahí, se aproximó un barco, no sé si el barco, el barco costero, no sé, y entonces el capitán apagó el motor para que no nos no, no lo detectaran a nosotros. Luego, que el barco a los 15 minutos, salió nosotros volvimos y prendimos unos 5 mil dólares habrían pagado estos jóvenes que salieron desde Barahona, oriundos de los municipios Hostos, Pimentel Las Guaranas y la provincia Duarte, Willy Ventura el único sobreviviente por el momento al ser cuestionado expresa que la llora estaba cogiendo un poco de, de agua y no teniendo con qué sacarle el agua, cogimos la botellita de agua, la mochamos y sacamos agua pero cuando encendimos el motor volvió y lo botó porque ya la botaba sola después que prendía. Luego que íbamos ya rumbo a Puerto Rico, aparece un dron. Dice... Dice el capitán que, que hay como un dron paralizado, que teníamos que apagar de nuevo, si no, no iban a detectar la marina. Y apagó. Cuando apagó, volvió a coger agua, ya nosotros estábamos desesperados sacando agua. Él le dio dos veces el motor a prender, y no quiso prender, entonces vino una ola, y, y no la hundió, no la hundió, la, la llora. María Teresa Acosta, madre de Waldi Serrano Acosta, llora desconsolada, alberga la esperanza de que las autoridades encuentren a su hijo con vida. Mi monte mi monte está vivo, que me lo busquen, que me lo busquen, que está esperando que lo recaten, él porque está vivo. Eso es lo único que le puedo decir, que mi hijo está vivo, que me lo recaten, que está esperando eso esperando que me lo busquen, que lo busquen en los montes, por ahí, por el canal de la mona, por ahí, sí, por ahí, que lo busquen, por ahí. El reciente naufragio ha puesto al descubierto que, como en años anteriores, los dominicanos continúan de forma constante intentando salir ilegalmente del país, haciendo caso omiso a la peligrosidad de la travesía. No, todo este el mundo lo que estamos desesperados sacando agua, todo el mundo se amarró su, su, su saiba vida porque tenían otro los lo saiba vida. Y salimos a que a ver si nos saiba uno no. sé cuando se volteó, estábamos vaciando la gasolina para pa coger los bumbos, para pa montarnos encima de ellos. Pero la gasolina nos picaba demasiado. Mire cómo estoy pelado, eso, eso de la gasolina y soy. Luego, que los otros, hay una parte que los capitanes no, bueno, se agarraron de la mano como tenían saiba vida. Y salieron. Entonces nosotros, entonces habíamos tres, un amigo mío de Pimentel y el compañero mío de aquí. Nos agarramos de la mano hasta que amanecieron, porque no sabíamos para dónde iban. A una semana se desconocen otros detalles. Los parientes desesperados claman ayuda. Cándida Santos Liliano, madre de Eduard Reyes, entre lágrimas expresa. A ver si es verdad que se murieron, que yo no lo creo todavía. Que ya tiene que dar razón si es porque salió de viaje o qué fue lo que pasó. Porque eso es lo que queremos saber, qué fue lo que pasó si ellos salieron en este viaje, que se perdió, que yo no sé por qué. Él nada más me dijo a mí. Cuando se iba, ese día estaba aquí, casi a las 12, me, me voy mami, me besó la mano, que cuando él salía ahí no me decía, de que madre de mí no se perece, no me decía nada a mí. Cuando él se iba a ver su viaje no me decía nada, me decía, mi amigo ay amigo." mi hija, yo no lo creo, que mi niño está muerto. La vida a merced de un pequeño bote inseguro lleva preocupación. ¿Cuál será el desenlace?